Sí. Moldea tu línea de sangre a través de 700 años de historia humana y vampírica. Toma el control de conspiraciones vampíricas, moldea estirpes y forma coteriz para dominar los cambiantes campos de batalla de la noche. ¿Te harás con la victoria en esta pugna a través de las eras o serán los rivales los que te la arrebaten de entre tus garras en el último momento? Carpe nocten, Carpe. No pasa nada más, no pasa nada más. Bienvenidos amigos a otro vídeo de unboxing de los archivos de la Bueno mentira porque nunca me ha he hecho un vídeo de unboxing y además el juego ya lo habíamos abierto antes. Pero... Hoy os vamos a enseñar nuestro regalo de Reyes, como, como unos niños. Eh, obviamente hace ya semanas que, que nos lo trajeron, el Día de Reyes. Pero bueno, temas de confinamiento y toda esta historia, hasta ahora no nos hemos podido juntar para eh, abrirlo y verlo juntos, aunque yo en realidad ya lo había mirado. Bueno, al menos no, no para mí va a ser nuevo. Yo, yo sí que no he visto nada, vale. eh, como veis es un juego de mesa, es de vampiro, es heritage que se llama, sería legado, vampiro legado y de hecho es un juego tipo legacy, vale, los juegos tipo legacy son, son unos juegos muy raros que hay ahora, eh, muy pro en el que los jugadores eh, un poco que construyen un poco el mundo y la historia, y el juego va cambiando mientras va jugando. Eh, llegando en algunos juegos a cosas tan extremas, bueno, como ponerle pegatina a la carta, o incluso romper cartas. Sí, Fíjate que yo lo de con Legacy no lo había yo relacionado, pero. Igual va por ahí. Bueno, eh, el caso, bueno, este no llega a romper cartas si hay pegatina. Okay, bueno, yo en mi caso no, no me gusta romper cosas yo seguramente me inventaré algo que sea menos agresivo pero también tiene un modo que, que es más normal tiene dos, dos modos realmente ¿Vale? ahora lo, lo veremos pero es un modo de una partida normal que jugaría en la edad oscura y es un juego así pues, más parecido a lo que podemos jugar normalmente y otro juego que ya sería la versión Legacy que es una campaña de la hostia en el que va jugando, pues como dice por aquí, entre 1306 y 1994 97, 97 eh, iría pasando el tiempo y cada vez pues, jugarías tu vampiro en, en, en ese apartado de la historia. Va a hacer un planito de cómo iría el primeramente las instrucciones, el reglamento. La verdad que está bonito, es, es muy bonito, o sea todo así muy muy rollo así elegante y todo esto, ¿no? Con este tipo de como de encuadernación que es de mentira, no está pintada, pero pero así todo el aspecto gráfico, pues, está muy cuidado y con este rollo así elegantillo, ¿no? Y aquí pues con sus dibujos y todo esto el manual es, es extenso en páginas pero luego en realidad eh, no son muy densas las páginas se lee muy muy rapidito vale y ya lo bueno digo este son cartas, cartas si sí, sí, esta lo hemos comprado en castellano lo he comprado por cierto en una página que se llama los juegos de la mesa redonda que no me están pagando por ponerla, pero bueno, como me ha ido bastante bien y me lo trajeron en poco días de, de rayas, pues le doy publicidad gratis. ¿vale? Lo siguiente que nos encontramos aquí son hojas de personaje. Y me llevo en un juego de mesa, ¿vale? Eh, esto se utiliza solo en el modo crónica, ¿no? En el modo campaña. Y bueno, pues nos permite llevar de, del personaje, pues los. Según va avanzando la era, su influencia en estirpe, mortales riqueza, su habilidad de, de subterfugio, guerra u oculto, no sé si es oculto, o sea, ocultarse o sea, ocultismo, su psique de, de crueldad, clemencia de o desapego, su lealtad a la camarilla a los anarcas o al sabat. Y su disciplina y más cosillas. Está dando la vuelta por la vuelta. Por la otra vuelta es igual. Sí, sí, eso es lo que quería enseñar. <risa> es un juego muy basado en, en desarrollo político, histórico, en, en influencia y, y cómo a lo largo de la era pa, vas cambiándolo todo. Te permite participar en justo ese periodo que se pasó de la edad oscura a pasando por revuelta a la formación de la camarilla y el sábado. Y entonces, imagino que desde eso, diplomacia y guerra sí. y tal. Es para hacer esos devenires políticos. De hecho, según las instrucciones, pues todavía no hemos jugado ninguna partida. Pero según las instrucciones dicen que puedes llegar a cambiar la historia vampiros. No sé si puede llegar un poco a inventarte que ganaron los ganar cambios de la camarilla o algo así. Solo tendremos que ver por qué. Bueno, es una cosa un poco curiosa y aprovecho ya para, para mostrar estos sobres de aquí. Porque el, el modo campaña, pues está. O sea, el modo, perdón, el modo. Pachanga, el modo normal de juego, que te de, de jugado una vez, es muy es más, más normal, más limitado ¿no? y todo esto, pero el modo campaña se parece un poco a, a, a un juego de rol. Entonces, eh, en cada era hay una hay sobre los sobre tres secretos que pasarán, Entonces, según vas pasando la era, vas leyendo qué es lo que va a tocar a continuación y qué ajustes va, va a haber que hacer, ¿no? De ahí que, que lo que pasa con los juegos Legacy es que realmente, bien bien, solo para jugar una nada, después se arruinan un poco las sorpresas, ¿no? Y ahí, y ahí se parece ya un poco con una mezcla entre un, un juego normal y un juego de rol ¿vale? Y este sería el folleto de la crónica también para el modo campaña y esta historia, pues no la miréis mucho porque serían spoilers, de las cosas que van a ir pasando en la introducción en la época. Pero como vemos aquí, por ejemplo, la primera era se desarrollará una parte. La primera era tiene tres capítulos: uno en Roda, otro en Londres, otro en Rotterdam. Después iremos a. Sibiu, no sé dónde está, Amsterdam, Kiev. Creo que todo está en Europa, me parece, ¿no? Ahora veremos el mapa. Sí, básicamente sería la historia de Europa, que es donde ruge la revuelta anarca y donde se acaba forjando tanto la camarilla como el ¿Vale? Y bueno, pues ya quitando esto, vemos acceso a, la, a los distintos elementos, ¿vale? Estos de aquí son pegatinas, cada cosa que veis escrita se puede despegar para pegársela a las cartas, por ejemplo, a la carta de tu personaje o a la carta de, de alguno de los que tengan tu línea de sangre, como aspectos especiales, aquí lo que vamos diciendo es que el juego se va modificando a sí mismo según vamos jugando. Y eso influiría en que solo lo podría jugar una vez, salvo que invente un sistema alternativo a las pegatinas. Son cosas con las que vas modificando los personajes que de por sí el juego te trae. Entonces, mira, crueldad y camarilla. Las dos, si lo pongo así, las dos caras de la moneda vale mira y estos ya son estos son unos marcadores de tantos que hay porque cada claro, uno para los distintos tableros de juego porque si sí, hay varios tableros de juego eso parece que es un poco el chiste de este juego ¿no? el jugar en varios tableros de juego a la vez de hecho creo que normalmente en tres tableros de juego a la vez que representan pues en tres contiendas que va llevando en paralelo cada uno con sus reglas y que además esos tres tableros pues, según van pasando el tiempo van cambiando. Por ejemplo en la, en la primera etapa tendremos la guerra de los príncipes, los altos y los bajos clanes y la humanidad contra la bestia. Ahora, ahora enseñaremos los tableros yo creo que se entenderá mejor. ¿Vale? Pero bueno es eso, tenemos, tenemos varios a la vez y para eso vamos a necesitar marcadores para ver cómo de bien vamos en uno o en otro. ¿vale? Entonces aquí ya tendríamos mazo de cada, de cada clan, ¿vale? Si sí, vamos a un poquito cerca. El ventrú lo ve un poco más. Está puesto de frente al ventrú. ¿Vale? Sí, sí, sí. Pero al, al lado pues, se puede ver la corona o la sombra, el perrete de los cangre, el garabato de los brujas. Y así sucesivamente están pues, los 13 clanes Bien. como es obvio. Y, y con, su con el símbolo de V5 ¿Vale? En estos sitios de clanes Están, que yo sepa vale Todavía no lo controlo mucho Pero vamos a abrirlo si queréis un poco El ventrudo que es el que está más preparado Pero estaría deberían estar los personajes Iniciales que pueden ser en el clan Y luego las cartas De intrigas que tú puedes jugar o con las que puedes empezar inicialmente ¿vale? Vamos a ver por ejemplo Esta aquí, ah, está aquí. Ana Commena, es el personaje. Ah no, son varios, vale. Vamos, venimos, a... venimos aquí, vamos a ver. Esta Viviano, que... no. Vale, esta, esta ahora sí está el mazo que hayamos visto. Estos son personajes. Ventrú imagino. O bajo la esfera de los Ventrú. Está Ana Comen... Comnena, que no me acuerdo quién era. Esa es de. de. Ah, de, Pizanzio, de de. Constantinopla. Vale. Detrás tiene a otro tío. A nuestro amigo Hardestad no sabemos si el joven o el viejo se si uh -huh. ve joven en la foto es lo más que puedo decir que bueno uno de los vampiros más importantes del dominio de la cruz negra alemán de los ventru, por supuesto de los más influyentes y que bueno, estuvo, estuvo a punto de convertirse en español en, en una rata en, el, en una digamos cagada del autor de de los del saber de los clanes pero que bueno por suerte como si estás así en abierto, la gente se llevó las mano a la cabeza y, y lo pudieron retirar. Bueno, la, la cuestión es que quería que se leyera, pero no consigo ese enfoque. Quiero que se sepa que tiene la, la habilidad de proclamar superioridad, como no puede ser menos Mal. dentro. Sí, cada personaje tiene tres cosillas, bueno, creo que algunos unos tres o dos cosillas, que son las cartas iniciales con las que va a empezar, las cartas iniciales de intriga. ¿Vale? Lista negra, mecenazgo y proclamar superioridad. Vale. Los, los brujas tienen algo de hacer enemigos. Creo que su, su mayor característica es que van haciendo enemigos por ahí. Como siempre. los de hacer amigos se les da peor. Bueno, trae dos personajes. Uno, es decir, una sola carta que trae uno por delante y otro por detrás. Lo demás ya no es un personaje. Aquí tenemos Ventru. Que trae como una especie de habilidad sí, claro. o algo así. Vamos a explicarlo un poco, ¿vale? Eh, Tú empezarías siendo un personaje. Si has cogido esa de la Open True, sería este o este. O supongo luego que habrá expansiones o algo para poder tener otro. O podría inventarte los tuyos también. No veo ningún problema. Y este sería un poco, en el, no en el modo campaña, sino en el modo normal, sería como serías tú. Este o este. Y luego eh, irías abrazando gente a, a porrillo. En cada turno eh, abraza a uno nuevo, ¿vale? ¿De dónde? De este mazo de los mortales es un mazo más mazo tocho con diferencia, es un cubo casi y estos vienen y no me, me vamos a liarlo otra vez con los plastiquillos pero estos son como si fuera un montón de conceptos de personajes ¿vale? está la una duquesa un canciller un general una criada gente muy variada ¿ves? como, como has visto aquí pues este es del mundo mercader, eran los, los recursos que habíamos visto. Este es de la diplomacia, con la pluma. Este es de la guerra. Y este es del, del subterfugio, ¿no? la criada y todo esto. Y luego pues tiene un imán. Luego van a tener otras influencias que vamos a ver a continuación. Entonces en cada turno tú, nosotros sacaríamos a lo mejor 5 personas que hay allí. Y los jugadores elegirían al que ellos quieren abrazar en su turno a cual de ellos abrazaría. Elegiría uno y se pondría otro. Así contado en, en modo muy muy resumido, ¿vale? Vale. Eso se hace como una línea de sangre. O Entonces, sea, digamos que Anna podría abrazar a la duquesa. Y luego en el siguiente turno elegiría si el canciller. Se hace chiquillo de... Se hace chiquillo de, de esta de, de Ana o se hace chiquillo de la duquesa. Y así formarías como un árbol genealógico que se va formando lo que se llama tu línea de sangre. No tiene por qué ser siempre chiquillo realmente. Porque puedes también, digamos, entre comillas, abrazar a vampiros incluso de fuera de tu clan. Eso significaría que ha ganado influencia sobre ellos realmente o los tienes chantajeados o, o probablemente con un vínculo de sangre o con alguna cosa así Entonces, yo entiendo que lo que viene en esta caja de los ventrus sería como el mazo inicial o algo así que te trae a dos personajes te trae eh, te trae una habilidad como ya he dicho una, una intriga. Se llama. bueno y esto parece que es una, una guía simplemente de qué están y después esto que son pues sus distintas habilidades o poderes que pueden hacer que están asociados con la disciplina. Pero para que hagan una idea, los Ventrue tienen lo limpios que son: tienen una lista negra, deber de respuesta, condenar, proclamar destierro, mecenaco, proclamar superioridad y proclamar moralidad. Esta es, este tablero no es, no es uno de los tableros de juego de realmente. Aquí es donde pondría a los candidatos del abrazo en fila vale de hecho bueno. algunos tienen un diamante o varios diamantes porque son se supone que por el juego por algún motivo son más difíciles de abrazar porque son por, por algo de este eso ya te lo vas inventando tú la, la interpretación la vas haciendo tú lo que en términos de juego tendrías que pagar influencia para poder llegar a ellos, pero claro, a lo mejor ha dado la coincidencia de que. Este, ¿no? El... No, sí, sí, sí, sí el... Este no, es... tiene el tres. Este tiene tres. Pues el que tú necesitas te cuesta más trabajo, te cuesta más dinero, digamos, o sea, más, más influencia, más favores, más. más mover el cielo sobre tierra para poder sacar ese chiquillo. Entonces, tácticamente te puedes quedar con un chiquillo que te interese menos o con ese que está, ¿vale? ¿Y en qué infiel lo que vas a coger, ¿Vale? Pues... Mira, este es... Estos son los tres tableros iniciales que hay al principio. Uno, uno dos, dos, de los tres tableros iniciales que hay al principio, ¿no? Y sí, vamos a sacar varios que son de este ¿vale? ¿Vale? Para... para que, es que lo tenemos interesado, pero bueno, da igual. Este es el de los altos y los bajos clanes, ¿vale? La contienda, cuando empezamos... En la primera época histórica, pues la, la contienda que había allí, pues los, los dos clanes eran los, la sombra Ventrú, durador, eh, chimiche, y bruja. chimiche y bruja, no sé si me dejo alguno, y, el otro eran, y esos eran los, los nobles y los otros eran planes plebeyos. ¿Vale? Pero hay una lucha inherente entre ellos. Entre sí. ver si uno mantiene su privilegio, los otros acaban por pues, rompiendo la barrera. ¿Vale? Pues resulta... Que resulta que, que los personajes, si tú abrazas uno a otro, va, va a influir en, lo, en esa guerra, ¿no? Por ejemplo, la duquesa. La duquesa, la vez Tiene un simbolito rojo, ¿vale? Porque es de la nobleza. Eso quiere decir que cuando tú abrazas a la duquesa, se te va a mover el marcador hacia los, hacia la victoria de los altos clanes. Pero si tú abrazas... ...a... ...el canciller... ...no sé por qué... ...es un canciller igualitario o algo así... ...porque es verde... No, porque era forma parte de la burguesía... ...que es la que le comía el terreno ah. de la nobleza en aquel momento... Era, ...era un sistema... ...era un sistema político alternativo a la nobleza... ...vale... ...pues eso te va a hacer... ...que luego se va a mover hacia el verde... ...claro, tú a lo... la... ...cuando tú acabes la de tu historia tú vas a tener una serie de gente entonces si la cosa ha acabado aquí en el verde 2 es decir a favor de los bajos clanes tú luego vas a contar de los personajes que tienes cuántos tienes que tengan eh, la cosita verde entonces va a ganar dos puntos de victoria por cada uno de esos personajes que hay allí y así se va a resolver el tablero vale y aquí un poco pues lo mismo Aquí tienes la humanidad de la bestia, con también los símbolos azul y amarillo. Vale, pues un poco lo mismo. La duquesa es azul, porque se ve que es más, más sangrienta, pues va, va a ser avanzada a los partidarios de la bestia. El canciller amarillo, pues, como hemos dicho, que es buena gente, pues va, es más partidario de la humanidad. Un general puede ser más sanguinario. ¿Vale? Eh, no funciona, aquí lo avanza exactamente, aquí es, realmente había cada jugador tendría tu, no es como al de antes que tenía un marcador que iba moviendo, sino cada jugador tendría su propio marcador y le, con, y le conviene ser coherente porque se abraza a todos los cabrones, se va para la bestia y saca muchos puntos, pero si abraza a unos cabrones, a otros no, tal, no sé qué, pues no, no, no le va a salir muy bien la cosa. Le va a salir una, una línea de sangre con poca cuestión. Por cierto, una, una cosa, aparte del tema este que estoy viendo, que la la... Las cartas de los ventrunos no lo tenían, pero esta, la de los mortales, se están metidas en una especie de en funda. Y yo creo, me acabo de dar cuenta, yo creo que es porque... No. Sí, mira, no sí. Ah... Porque es que, Porque los... que después, una vez la ha abrazado a la mujer esta, la duquesa, se le sí. da la vuelta y entonces ya esta es la duquesa vampira. Yo creo que cuando pasa, realmente cuando pasa se anfila, me parece. Ah, algo así, o sea, yo no, me, no me la hace entonces la regla del todo. No, ya, ya tiene una habilidad y tiene aquí una, un espacio en blanco que será para que le ponga la pegatina de esta. O sea, además, me parece que en el modo crónica empiezas con uno de estos, no empiezas con con Hard de estado o con Ana empiezas con, con uno de estos que tú que elijas o te salga le pones de tu clan es como un personaje nuevo en todo caso para distinguir cuál de las dos versiones tiene por eso tienen estas funda que por un lado es transparente pero por otro lado tiene el ankh con lo cual no puedo haber duda de qué personaje estamos hablando aquí más marcadores pues, de cosas ¿no? de cosas de tu clan de historias tuyas y todo esto, ¿vale? Pues mira, mira qué gracioso. A ver, aquí son cosas, todavía no sé qué son, son como un tipo de recursos. Por detrás tienen números, son como cuando quiero veterano, las 95 Ts. Y esto es como, se parecen a las maravillas de, de juegos como Civilization. Y digo también que está aquí Nicolás Copérnico y Charles Newton y Niccolò Machiavelli. Yo tengo el, el ichín y un maletín bomba. Y, ah, y este era es el, el que os quería enseñar, ¿vale? Este sería el tercer tablero básico que hay, ¿vale? Como veis, los dominios están también eh, divididos entre los eso, norte, sur, este, oeste. Y tendríamos la corte del amor, el mar de sombra, esto está en ruso. Será un ruso, y estos serán dominios de Rusia, estos estos serán los dominios de la Cruz Negra y estos serán los dominios de Rusia. Pues también lo mismo. Según lo vaya haciendo, vais poniendo marcadores en uno, o en otro. Entonces, lo, pues mismo estilo. Cuando gane, pues todos los jugadores si gana el, el Mar de sombra todos los jugadores que vayan por Mar de sombra van a van a llevarse puntos de victoria o sea, va, por cada personaje que ellos tengan del Mar de sombra y bueno, aquí tenemos más tableros pues que se van a ir usando en la era. Aquí tenemos uno ya que aparece el mundo entero. Donde aparece, se ve por aquí, atención. Ah, no, me creía que el símbolo bruja con los con los generales de la guerra mundial, pero es una crustachada, no es el símbolo bruja. Y no sé, fotos como militares o algo así de, Mira, de, símbolo del siglo 20 Curiosidad, ahí viene un símbolo sabat distinto. No sé si es, la, si es el símbolo que cogerán para v 5. Como <risa> todavía el sabana no sale en v 5, ni mucho menos cuando salió este juego, se lo habrán inventado para este juego. Y no sabemos si será el símbolo final. Pero ahí está: símbolo de la camarilla y símbolo de sabat. Y Esto, pues se ve que sería más antiguo. Pues ver, no sé, representa. Son fo como fotos como de. Ciudades, hay fotos, nos dibujos de ciudades y todo esto. Y este, si no me equivoco, es un mapa callejero de Londres en la edad victoriana, creo. Eso debe de ser el Támesis con la isla esa que no sé cómo se llama, perdón. Sí, desde luego Londres tiene que aparecer en la edad victoriana. Aunque no estoy seguro, ¿eh? Si es Londres. Lo tengo más antiguo, pero no lo sé. Yo creo que en Londres. O sea, estoy convencido de que... O sea, yo creo que es el Tamesi. Sí. No. Pero puedo estar equivocado, ¿no? Vale. Sí, no bueno, o sea como un sea, Yo tío Sin saber nada de, de, de cómo va el juego. Porque yo, si, yo soy el que no me lee las instrucciones. Pero tiene pinta de que han hecho para que cada, cada episodio de la campaña, el tema de los tableros, funcionen de manera muy diferente. Exactamente, claro. Son diferentes parece... modos de juego... El juego es como más variado. Pues, eh, cada vez que juega, pues, le, mete, le cambia el funcionamiento de los tableros y es como que te engancha ahí un poquillo más porque ya te estás jugando a otra cosa. Ya no es la partida sí. igual que la, que la vez anterior. La idea general es muy parecida, ¿no? Si veis, aquí tenemos todavía los verde y rojo y todo esto. Y aquí también hay cosas de. Sí, lo, que o se son las lo, lo de los otros mapas, pero la manera de, exacta de cómo se mueven esos marcadores cambia un poco y por último pues aquí tendremos en esta cajita de aquí vienen estas cartas que son las de crónica que además te dice aviso la crónica empieza por el otro lado iría entonces a la eterna tiniebla al hielo al fuego entonces estas cartas creo que son las que traen instrucciones de qué es lo que hay que hacer cada vez que se pasa una crónica como digo bueno todo esto lo pues, tiene que bueno, ser algo como... más que eso porque el, el, el... Esto es muy gordo y no vas a hacer 200.000 crónicas. Claro, pero yo es que imagino a lo mejor, ya son suposiciones mías, pero yo creo a lo mejor tener también personajes, ¿no? Porque a lo mejor el, la duquesa, cuando estemos jugando ya en la edad victoriana, bueno, la duquesa en la edad victoriana todavía puede ser, ¿no? Pero si es un caballero templario, pues a lo mejor ya la edad victoriana ya no tiene mucho sentido. El caballero curtido. O el líder campesino, bueno, el líder campesino también puede haber. Pero yo imagino que a lo mejor pasa a darle paso a, a, a un líder obrero, o a, o a un político, o, o cualquier cosa de esa, ¿no? El alquimista. Es como... Y creo que ya no nos han quedado muchas cosas. Bueno, estos son los puntos, estos son solo los puntos de victoria, creo. No, no de victoria a sino los, los puntos que va, que va ganando en cada cosa. Y la verdad es que. Cuando lo, cuando lo vi por ahí, me pareció muy chulo porque es una manera de jugar diferente, una mezcla entre juego de tablero, juego de rol, tiene un poco de, de world building, de, de construcción del mundo, de construir la historia, y es un juego que yo creo que, que iría en, entre lo que se llama Neuro Games, que es un juego donde están las donde más que seguir una representación literal de lo que está pasando, son, son mecánicas jueguistas que, que mueven así, pero que a la vez, con la imaginación, mmm, se pueden montar historias chulas. De hecho, esa es nuestro, nuestra intención. Mmm, queremos, no sé si nos va a salir, pero queremos hacer una, una crónica que juguemos semana a semana, y quizá, pues si se ve que son historias interesantes, pues el juego está todavía sin probar pero si se ven que son historias interesantes, pues a lo mejor incluso haríamos videos para poder ser capaces de seguir esta historia y además que pudiera ser un poco de, de demostración para los que, para los que iríamos, haríamos el juego. Ya no he pensado, pero quizás empezaríamos con una historia con una partida normal, del modo normal y veríamos cómo si se puede construir una historia y luego a lo mejor nos atreveríamos con el modo campaña, pero no sé por qué. La, la verdad es que creo que puede ser muy largo. El juego de campaña es como para... Si estás en, en físico, si puedes reunirte en físico, eh, para ir juntándote distintas tardes. No sé cuántas eras traes, pero creo que son unas cuantas. Yo imagino, Imagínate que son cuatro o cinco eras. La idea es que cada, cada tarde, sea, cada tarde que tú eches una partida, que no sé qué tiempo ponía ahí, que duraban las partidas pero jugaría una de esa era. con lo cual a lo largo de varias semanas, sería lo, la, lo que es la partida, la campaña en sí te duraría varias semanas, porque no te la jugaré de una vez. A partir de 45 a 90 minutos. Claro, pero eso a lo mejor es modo básico, la era no. tendrá un poquito más. Quizás. Eh, 45 a 90 minutos en los juegos, en mi experiencia, quizás yo soy medio lento, medio retrasado, pero en mi experiencia cuando te ponen... Hay que hay que dividirlo, hay que multiplicarlo por 1,5 por lo menos. Es decir, que la partida dura, puede durar dos horas perfectamente, yo creo, seguramente. Y, y sobre todo si no la has mucho, siempre... <risa> pero bueno, como es de Legacy siempre será la primera vez que juegas. Claro, siempre la primera vez que juegas, seguramente te echará un par de horas. Pero, pero bueno, no, no, no es mucho, un par de horas echar una partida, echar una tarde y después ir quedando... Pues cada dos semanas o algo así, ya depende de la disponibilidad que tengan tus amigos y de, y de las medidas la de, la medida de confinamiento, pues se puede ir haciendo eh, a lo largo del tiempo. Es así de flipar, y la, y la cosa es fliparte, pues puedes inventar historias ahí dentro de eso. Sí, es, es una idea loca que se me ocurrió a mí, pero todavía no he visto cómo va el juego. Pero una cosa que podría plantearse un grupo de juegos hacer es eh, Jugar, jugar modo campaña y entre escenario y escenario y como te has creado un, un mundo en el que tiene unos, unos pnj y tiene una influencia política una situación eh, política, perdón, que me repita eh, pues tener lo necesario para hacer una partida entonces puedo meter una historia yo que no fuera muy larga pero una historia de una sesión o dos y después seguir jugando ah, lo puedes combinar con el rol yo siempre busco manera de combinar los juegos con el rol y crear historia, porque al final es lo más chulo. Uh -huh. ¿Vale? ¿En el que dice? Que esto incluye 126 intrigas, 106 pegatinas de habilidad, 105 misiones, 80 mortales a doble cara, ¿no? que es lo que hemos visto de que la duquesa se hacía antigua y tal. 21 figuras notorias, eso creo que son los personajes tipo está o tal. Lo... O, no sé si eran los tipos Harvester o los tipos. Nicolás de Maquiavelo, Copérnico, que creo que también había famosos de textos mortales. Bueno, que sí. Incluso podrías abrazarlo, ¿por qué no? Nueve... ¿Quién, ¿Quién no se daría de hostias por abrazar a Maquiavelo? Nueve clanes clásicos, porque nadie quiere jugar una partida de intriga con los samitas Nueve campos de batalla, es decir, los nueve tableros de los que hemos estado hablando. Y una crónica épica. El, es el juego tiene que intentar ser un pelín sesudo seguramente el Doctor O'Gainsaw en serlo y aquí posiblemente tenga que pensarte los movimientos. Sí, bueno, aquí realmente mmm, tampoco hay muchos movimientos, realmente el, cada turno es, o sea, el, elija un, un chiquillo lo meta en tu línea de sangre y luego puede o no jugar una intriga, lo que pasa es que luego creo que la gracia está en que las intrigas podrán tener efectos muy variados. Cada clan tiene habilidades concretas, pero mmm, Ahora mismo la estructura no lo he visto, claro. Necesitaría verla mejor para entenderla. Necesitaría verla en partida. Me he quedado con la de que lo, la de las brujas, la de hacer enemigos. Una gran habilidad. Si os gusta, creo que debería daros prisa porque me da la sensación de que va a ser un juego que no va a triunfar mucho. Y que si, y que si lo queréis, debería hacerlo ya antes de que se descatalogue. Que creo que va a ser pasado mañana. Nuestro primer video de unboxing probablemente haya sido un poco de desastre Hemos acabado con la mesa muy desordenada, hemos tenido pájaros piando y, bueno, y nos hemos liado a veces, pero bueno, por algo se empieza mm, dicho, Si tenéis cualquier pregunta, pues eh, dejadla en los comentarios y como tengo por aquí las instrucciones pues las, las puedo intentar resolver, aunque no voy a mirar todavía las crónicas ni nada de eso hasta que toque. Hasta que esté una partida toque porque, bueno, eh, ya que paga eh, 66 pavos, que fueron lo que me costó a mí, y solo se puede, ciertas cosas solo se pueden jugar una vez, hay que aprovecharlas y, y vivirlas con la mayor ilusión. Ha sido casi mínimo en la archiva de la noche y visitarnos y dejarnos comentarios en la página, suscribiros si queréis y contarnos si os ha, si ha gustado o si queréis cualquier cosa Carpe Nostim, carpe noctim, amigos No pasa nada, me ha quedado bien, no, intenta, vamos a intentar vamos a intentar. bien, ya, después lo cortamos rodamos, después lo cortamos ahí <ríe>